Las listas de reproducción también te ayudan a posicionarte. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a tu Creator Studio de YouTube, vamos a dar clic donde dice Listas de Reproducción y se van a abrir todas las listas de reproducción. Si no las has creado, realmente deberías crearlas. ¿Cómo las vas a crear? Simplemente dando un clic acá y pones la lista de reproducción. Pero antes de poner el nombre de la lista de reproducción, todo sale de la investigación que tenías que haber hecho con VidaIQ. Por ejemplo, si yo me dedicara a hacer reggaeton, como es el caso que estamos analizando en este curso, yo tendría que poner reggaetón más nuevo como lista de reproducción. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con tus videos? El mejor ejemplo está acá. Mira, se llama Photoshop Online, la lista de reproducción. Sin embargo, más acá abajo tienes esto. Cómo crear modos de fusión, efectos creativos, Adobe Photoshop y el nombre de la lista de reproducción no importa si se repiten dos veces la misma palabra clave en el titular no importa pero lo único que le estás diciendo aquí a youtube es mira yo tengo un nombre de lista donde también está incluido el titular y no solamente eso sino que este nombre Photoshop Online, que vendría a ser la palabra clave, también está como etiqueta del video y etiqueta del canal. Eso hace que tu video y que tu canal se vaya a posicionar de una mejor manera dentro de YouTube. No lo olvides nunca. Poner nombres a las listas de reproducción de acuerdo a la investigación que sale dentro de VidaIQ. Esto es importante, esto es obligatorio y tienes que hacerlo en todos tus videos con todas tus listas de reproducción. Créeme que es algo muy emocionante y sobre todo vas a ver más visualizaciones, más suscriptores, más minutos y obviamente una buena facturación. Cuéntanos qué tal te pareció este video. Déjanos tu comentario, activa la campanita, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video.